Bueno, ahora sí, última oportunidad antes del caos. Depende de cómo mida las oportunidades y en qué sentido mida las oportunidades. Vamos a ver por qué digo esta frase tan dura o este título que en un momento dado puede ser tan duro, pero lo digo por una auténtica realidad. Vamos a ver la gráfica porque la gráfica no miente, es decir, las noticias te pueden decir mil cosas, pero la que no miente, al final, los que no mienten son los números, por eso me encantan las matemáticas. En fin, eh, yo creo que todos habéis visto El Club de los Poetas Muertos, o casi todos, si no lo habéis visto os aconsejo que veáis esa película, um, de la cual eh, solamente hay, hay una, una frase que, que fue famosa, que es la de Carpe Diem, Vamos, no, Carpe Diem, aprovecha el momento y salía, todo el mundo iba a, a Carpe, Diem, Carpe Diem estaba en la facultad estaba en la facultad, en instituto, no me acuerdo la facultad creo eh, Carpe Diem, Carpe Diem ¿no? es que me lo he aprendido, sé latín pero hay otra que, que creo que es bastante más importante, bastante más profunda que dice John Williams Robin Williams, desaparecido de Robin Williams que hacía de John Keating eh, dice que hay un momento para el valor otro para la prudencia ...y el que es inteligente los distingue. Evidentemente en los mercados no se trata de ser valiente. Sin embargo, sí de ser prudente cuando hay que serlo... A intentar buscar ese conocimiento... ...porque el mercado no es tanto de inteligencia. La parte inteligente está basada en un conocimiento... Y tener ese conocimiento o esas herramientas adecuadas para poder distinguir un momento en el que yo tengo que ser muy prudente o prudente porque prudente siempre hay que ser. Uh, evidentemente, lo primero es formarte, lo segundo es tener herramientas adecuadas y lo tercero la cabeza en su sitio. Con esas tres cosas, quizás, quizás puedas salir adelante en el mercado. Si además formas parte de una gran comunidad, como la que tenemos nosotros, por ejemplo, en Discord, que es una comunidad brutal, brutal, uh, sois es los mejores ¿eh? para mí. No hay, no, hay, no hay distinción no porque sea la comunidad en la que yo esté no a mí me han invitado 20.000 comunidades sino porque siempre está todo el mundo intentando aportar algo así que eh, para mí sois la caña eh, tenéis por ahí debajo el link de Discord por si alguien quiere apuntarse o bueno, pues ahí estamos todos para, para dar lo mejor de nosotros mismos así que bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin qué podemos esperar esta o estas dos semanas en base a lo que os voy a decir ahora, y bueno a ver si hay suerte. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, aquí tenemos el calendario del FONC. Os lo voy a dejar por aquí, linkado aquí debajo. Um, ¿Y qué, qué tenemos? Pues vemos que para este año 23 tenemos bueno, la reunión que se hizo, 31 de enero, 1 de febrero, y la siguiente es 21, 22 de marzo. Y os digo, bueno, pues eso pues, va, va a ser un día en el que se tomarán decisiones, en las cuales posiblemente se suban los tipos, bueno, posiblemente no, se van a subir los tipos de interés. No se sabe cuánto, decía que 0,25, ahora ya está diciendo de 0,50, que no sabe la sorpresa que van a dar, sobre todo las durezas que puede tener. Y fijaros en una cosa muy interesante, veis que esta no tiene asterisco, esta reunión sí tiene asterisco, la siguiente no, esta sí, la de julio no, agosto no hay, pues agosto no, no pasa nada económicamente, en septiembre tenemos asterisco y en diciembre tenemos asterisco. ¿Por qué? Porque dice que la reunión está asociada con el sumario de predicciones económicas, ese, ese digamos, eh, digamos, calendario que se marca, esas, esos objetivos, eh, que nos van a decir cuáles son los objetivos reales, y se está hablando mucho de que sí van a decir eh, que la... Uh, el IPC puede, les, les vale al, 2, al 3% en vez de al 2% se está presionando mucho, yo creo que eso es falso yo creo que es algo simplemente de presión de los medios de comunicación que, que presionan a la FED por medio de empresas que intentan presionar también a la FED y por medio de grandes inversiones que intentan presionar a la FED para que deje de subir los tipos de interés y bueno, pues el mercado se dispare eh, es muy relativo el decir si va a haber o no va a haber eh, una re recesión económica en recesión económica yo creo que hay zonas en las que están. Eh, no se puede medir, yo creo, la recesión económica única y exclusivamente por una medida de país. Porque hay gente que está ya en recesión. O sea, aquí en España, no, no hay recesión económica. A ver, si necesitas aplicar ayudas, es porque hay gente. Una parte importante del país, X, la que sea, que sí que está en recesión. Habrá otra que no, porque tú haces números y somos medias. Pero yo creo que estamos todos un poquito hasta la nariz de ser números. Y hay familias que necesitan ayuda. Por supuesto que necesitan ayuda. Entonces, esto quiere decir, en Estados Unidos pasa igual, en Estados Unidos en muchos países de Europa. Realmente hay recesión económica, claro que la hay. No, no es para todos, ya, ya, claro, no se ha jodido. En fin, eh, esto en cuanto al calendario, ¿vale? Tenerlo muy presente, 21-22, eh, nos quedan dos semanitas, por eso hablo de, de esa oportunidad. Mm, fijaros también, o sea, si los datos son positivos, el pepinazo que vamos a meter para arriba es importante, pero... Ya hemos visto que hay algunos datos que no han sido tan positivos. Seguirlos, ¿vale? Hay que seguirlos Vamos a ver si en estos 15 días los vamos siguiendo de forma continua para más o menos intentar eh, guiarnos a qué hacer, aparte de lo que nos digan las gráficas. ¿Qué nos dicen las gráficas? Bueno, en principio, para mañana, ¿vale? Ya el S&P 500 vimos cómo cerró. Cerró muy verde, con una vela de diario muy verde, con una vela de cuatro horas muy verdes. ¿Vale? Y en una zona, bueno, pues que es una resistencia en cuatro horas, pero que acababa de romper. No sé si va a hacer pullback o no será el pullback, vamos a observarlo, porque creo que es súper interesante, súper interesante. Yo estoy deseando ver la apertura para ver qué narices hace. Creo que irá a atacar los 4100. Si ataca los 4100 puede ser que impulse el mercado y nos impulse inclusive también a Bitcoin, que ya todo el fin de semana es súper lateral. Está en una zona, no hay, no, hay, no hay gap, no hay... Vamos a ver aquí, mm, volver un momentito... Cerró, me dice 22.320, estamos en mil 22.400, es decir, prácticamente no hay gap. Esto en, en, en una pff, espera de estar de 5 minutos ya está, está fuera el gap. Eh, de momento, bueno, no sé, que de repente se dispare, yo que se pase cualquier cosa rara. Eh, entonces la apertura va a ser muy interesante, a mí me tiene, me tiene con intríngulis. Eh, ¿Cómo lo tenemos en semanal? Eh, vamos a ver el semanal y el mensual, porque son dos cosas interesantes que no... No he visto demasiado por ahí. Primero, en semana, ya lo vimos la semana pasada, teníamos el, el intentar romper la media de 200, no pudimos, nos vinimos abajo. Y esta semana, eh, no, no solamente es que no hayamos tocado la media de 200 amplio, sino que lo que hemos hecho ha sido tocar la de 50 y nos ha mandado al carajo. La, las dos semanas anteriores, por lo menos, no solamente fue la de 50, sino que también fue la de 200. Pero esta vez no hemos podido ni siquiera con la de 50. Nos ha mandado abajo... Soporte, y creo que esta semana puede ser la que se dé y tal cual se dé, esta zona de soporte que tengo marcada en el rectángulo, que son entre los 21.296, 21.888, es decir, 500 dólares más o menos ahí arriba y abajo. Si no perdemos la EMA20, que en cuanto termine la semana pues pasará desde aquí hasta más o menos este punto que tengo yo aquí marcado, justo en pleno soporte, pues nos va a coincidir, tenemos una zona de confluencia semanal entre eh, un soporte estático, ¿Vale? que lo tenemos bien marcado, y un soporte dinámico que es la EMA20. ¿vale? Entonces, Eso puede ser bueno, si no lo pierde, fantástico. Puede perderlo por, por momentos, claro, por supuesto. Y hasta esta, este punto de pivote que tenemos aquí en semanal, en los 20.900, vamos a redondear los 20.900, bueno, pues eso no, es una posible opción. Aunque si vemos en diario nos podemos bajar incluso los 20.400. Pero bueno, puede que no pase absolutamente de, de este soporte. ¿vale? Yo simplemente os doy números en los que yo veo. ¿Pero qué pasa con el mensual? Esto es Bitcoin en eh, mensual. ¿Qué hizo? Vamos a abrir también uh, el Oligman para que veamos medias. ¿Y qué narices hizo? Perdimos la media de 50 en mensual. La hemos retesteado y de momento estamos eh, con rechazo. Claro, el rechazo en cinco días. Sí que es cierto que aquí tenemos una posible morning start. Tenemos una vela doji mensual. Que no, a ver, dices, cuando llego a una zona de resistencia, y tenemos una zona justo de resistencia ahí, uh, y tengo una doji, cambio de, de tendencia, vale, en mensual. Pero es que cambio de tendencia, que De esta tendencia alcista que empezaba a, ter, a tirar, porque ha sido un 40% de recuperación este mes, o sea, el mes, el mes anterior. Cuidado, o sea, es que, es que Enero eh, es una burrada lo que hizo febrero castañita, marzo negativo de momento claro, ¿cómo fue el marzo anterior? Pues muy positivo el febrero el enero negativo entonces no podemos tampoco fiarnos de ¿qué hizo anteriormente? bueno pues porque so, so, por, por costumbre por costumbre eh, normalmente marzo el, los, los mercados en general suelen tener los primeros 10 días un poquito malos una semana, 10 días y luego si sí sí tiran al alza, pero no es seguro que esto se vaya a repetir. ¿Por qué? Porque estamos en circunstancias completamente diferentes. También es importante ver que eh, ningún cierre mensual ha estado por debajo del cierre mensual del máximo relativo del ciclo anterior. Esto es muy, muy importante. Eso denota mucha fortaleza, muchísima fortaleza. ¿vale? Podemos irnos, por ejemplo... A ver, uh, esto no, Bitfinex tampoco, Bitstamp, ¿vale? Podemos irnos a ver Bitstamp, estamos en mensual, vemos que, pues efectivamente no hemos llegado, vemos que esta vez anterior tampoco se llegó, aunque esta vez no se llegó ni en semanal ni en diario, y bueno, y en veces anteriores tampoco. En lo que tenemos de histórico, en principio, no, no se ha llegado, una, dos, y esta es la tercera. Vamos a ver eh, qué pasa, qué pasa y si realmente seguimos soportándonos dentro de esa zona la pérdida a mí de esta línea de tendencia que teníamos aquí pues a mí no me, no me gusta ni un pelo pero sí que es cierto que tenemos una ahora nueva que viene desde los mínimos históricos hasta el punto en el que estamos ahora siendo paralela no no es paralela fijaros que cierra cierra un poco a ver Si me voy a cuerpos bueno es un poquito más paralela pero tampoco se trata de jugar tanto en tanto tiempo vale eh, no creo que sea muy importante. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué tal se comporta. Si esta línea que, que ha generado no la pierde, la iremos siguiendo poco a poco en mensual. Eh, pero si la pierde y genera una paralela, creo que esta media de 100 que tenemos aquí deberían de ser los mínimos. Y los mínimos ya están rondando los 13.600. ¿vale? Deberían ser los mínimos en caso de que no vayamos al alza ya. O sea. Yo de momento me, me mantengo que no estamos dentro del mercado alcista, no hemos pasado los 25.000, que hacía falta eh, dentro de todo lo que hemos estado haciendo, vamos a verlo en diario, vale y es que lo que hacía falta era lo que ya llevo tiempo diciendo. No es solamente una cuestión de voy a romper la línea de tendencia que hemos roto, sino que tengo que romper esta zona del máximo anterior en 25.000. No se rompió, con lo cual... Seguimos todavía en mercado eh, bajista. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aquí un hombro, una cabeza y puede hacer un hombro. Ya, le estoy ya llevo varios días diciéndolo. Puede ser, pero es que, claro, porque me lo, lo digo porque me lo decís mucho en los comentarios. Pero todavía es muy pronto para, para valorar esto, ¿vale? Podría ser, por supuesto, que se esté formando, claro. Irnos para abajo, pues claro, perfectamente. Bien, he tenido por su parte, una, un día un poquito... Plano, planito, el total market un poquitito verde y la dominancia de Bitcoin un uh, pelín rojilla, está dándose un poquito la vuelta, con lo cual, pues bueno, ha habido algunas altcoins que han estado bien, bueno, aquí tenemos eh, los, los cortos de Bitcoin en rojo, eso es bueno, si, si siguen en rojo eh, nos dan un, poco, un poquito de respiro y ya que el sábado sabadete sábado no fue un día de altcoins, pues bueno, el domingo nos ha dado bastante más respiro, hoy sí que ha habido un poquito más de chicha, eh, evidentemente ha habido más chicha, en Bitcoin contra las altcoins, pero eh, sí que bueno, pues tenemos algunas en positivo, los Maker, otro 11%, muy bien, una recuperación bastante maja, eh, porque lo está, a ver, Maker lo está haciendo muy muy muy bien, eh, de momento la banderita que he hecho se ha ido al alza, se ha ido por los máximos que tenía en la zona, pues bueno, pues eh, siguiendo, si sigue abriendo camino, SNX también tiene un 11%, por ahí, o sea un 9%, perdón, Perp, un 7,5, eh, ¿qué más tenemos por aquí? El Melos, un 6 y pico, Hike, Mm, Walton Chain, un 5.79 unos cuantos muy rondando de los buenos rondando el 5% como One Earth, Ghost, Mask también, eh, LSS Filecoin, 4.5% eh, tenemos Matrix aquí con un 4% INJ, prácticamente un 4% IDEX Gala Games, también están en positivo, los presets ahí en 56 centavos de dólar, muy bien, a ver si siguen subiendo, que yo por cierto uh, no sé cómo tengo yo aquí a ver si los si los veo esto no es lo que yo busco yo busco aquí yo creo que ya había llegado Sí, mira ya tengo 1024 presearch así que a ver si a ver si los transporto y dejo ahí 24 y me lo llevo me lo llevo uh, lo digo para los que tenéis presearch chicos eh, poner las pilas que esto funciona de 1000 en mil acumulándolos ahora mismo evidentemente si nos vamos a, a su valor Uh, pues estamos en. son 60-56 dólares, ¿no? Si lo cambias. Pero no es, esa no es la idea. La idea es eh, esperar otra vez a un mercado subidista, como diría mi niña, uh, y por lo menos llevártelo, yo que sé, a 30 centavos de dólar. En 30 centavos de dólar, algo que no te pide pan, algo que te están regalando, pues cada mil los vendes en 300 dólares. Yo la vez lo vendí en 390, eh, ya lo hice de, en, en, en un vídeo público, y bueno, pues ahí está. No hay prisa. No hay prisa, vas acumulando mil, mil, mil, y cada mil, cuando llega a ese punto, llegas y dices, bueno, 30 centavos. Pues, son 300 dólares por cada mil que hayas tenido. Pues y, si Dios no paga extra ahí de mil o mil y pico dólares, es muy rica, es muy rica. ¿eh? Y yo te digo yo que te ayuda a pasar el mes, o el verano, o lo que te haga falta. En fin. Eh, Buenas, buenas sensaciones hoy con las altcoins, bastante mejor que ayer, aunque no del todo, pues tampoco ha subido el mercado como para tirar cohetes, pero no ha sido un mal día en un momento dado, y bueno, pues un poquito mejor sí que ha ido algunas de las altcoins contra el contra el Bitcoin, que le han sacado un poquito de chicha, pues ya aquí tenemos Maker un 12% contra Bitcoin, más, lo que, más el tema de Bitcoin, pues bueno, Walton Chain también de las, las que han subido, QLC un pico por ciento, CFX muy bien, casi un 14%, entonces bueno, eh, eh, ahí, ahí está todo bastante bastante bien Filecoin que a mí me gusta bastante más Filecoin, Filecoin contra, contra Bitcoin porque aparte que tenemos mucho más histórico y lo que está haciendo ahora pues es un movimiento bastante bastante majete que nos, nos va a sacar un poquito de, de la monotonía teníamos un toque, dos toques, tres toques, un aquí, aquí rompió y se resbaló, y bueno, pues está haciendo ahora una banderita. Esta banderita lo normal es que ya empieza a llevarnos hacia la zona de los 4.700 Satosis, cosa que es bastante buena. dice bueno, es que tampoco es tanto esa subida ya, pero es que de donde estamos, a, los, a ese punto de pivote de 4.700 Satosis, estamos hablando de una subidita aproximadamente del 75%. Yo sé, a ver, evidentemente, yo sé ya sé que no es, no es, no es una gran cosa, pero, oye, eh, quién sabe, quizás con lo que han subido los tipos de interés en los bancos, esté bien, también, no sé, pues también tenemos aquí a dos y pico, bueno, ICX, Carpa, X, Coti, en general, bastante bien, se han comportado, así que bueno, ahora lo que nos queda es ver un poquito la apertura de la semana, vamos a ver cómo va poco a poco, a ver si coge volumen, porque es importante que cojamos volumen, y hacia dónde decide el mercado que debe ir creo que los primeros días de la semana pueden ser buenos y los segundos días de la semana no tan buenos, ya veremos, a ver. Pero a ver cómo respira el mercado y sobre todo a ver cómo respira esa manipulación de noticias que tenemos, que ya sabemos que es una manipulación total. Y bueno, como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.